Está con nosotros Antonio Lavanda, psicólogo educativo, y hoy queremos abordar el asunto de la identificación de situaciones conflictivas en la adolescencia. Antonio, eh, no sé si lo resumimos diciendo eh, o hablando de trastorno de conducta, ¿no? más que el epígrafe de situaciones conflictivas, para que nos entendamos todos. Sí, bueno, efectivamente, trastorno de conducta, trastorno de conducta, eh, digamos, en la adolescencia, que se refleja mucho dentro del aula y es donde, eh, fundamentalmente, queremos incidir en este, en este tema. ¿no? ¿En qué se caracteriza, fundamentalmente, un trastorno de conducta? Pues un trastorno de conducta eh, se identifica en cuanto que hay, digamos, eh, un malestar, eh, una situación conflictiva. ¿Un desafío? Puede ser también un desafío, pero, en definitiva, un desajuste a nivel eh, escolar, emocional... ...de conducta y social, por lo tanto, ahí hay una situación conflictiva... ...que a veces eh, es fácil identificar y otras veces eh, no tanto... ...porque están enmascaradas con otros problemas eh, ya más eh, patológicos... ...problemas de personalidad. Me refería más al, al, al desafío en el sentido de desafiar, no, no, no, no de correr una... ...desafiar a, pues no sé, a, a la autoridad, al, al profesor sí, o a otros. eso sería un problema de conducta, sería el negativismo desafiante... Uh -huh. ¿A otros adultos o incluso, o incluso a otros iguales? Sí, sí, sí, sí, fundamentalmente a la autoridad. ¿A la autoridad? Fundamentalmente. Entonces, eh, claro, es muy importante eh, reconocer que ese problema de conducta, si viene eh, junto con una patología, por ejemplo, es muy característico en el TDAH. Uh -huh. Esta situación, eh, ¿es que el niño tiene eh, dificultades sociales? Bueno, es que eh, tiene una dificultad un déficit, que es un trastorno de hiperactividad eh, con déficit de atención, y, por lo tanto, eso genera, lógicamente, pues inquietud, eh, agresividad, eh, inatención, que al final lo podríamos denominar como problemas de conducta. ¿no? ¿Pero el, el tratamiento es diferente tratándose de, de, de una persona que tiene una patología de, de otra que no la tenga, de un, de, un, de un alumno? Hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Eh, Lógicamente, un niño con, con déficit de atención, primero hay que conocer que tiene esa, esa dificultad. Tiene que estar diagnosticado. Y, tiene que estar diagnosticado. E informado, que muchas veces no se hace también. Bueno, <risa> no sé si por miedo a que... <risa> eso, se, eso, estaríamos hablando estaríamos hablando también de otro tema, de la, de la facilidad con que se diagnostica los déficits de atención, Bien. Eh, desde, bueno, pediatría casi, cuando realmente hay que hacerlo de una manera mucho más... Eh, profesional en sentido de que sean los especialistas, especialistas. psicólogos, eh, neurólogos, quien determinen eso. ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, claro, eh, ese tratamiento pues va en función de esa dificultad, de ese déficit que tiene ese, ese niño. Eh, aquí es muy importante también hablar, eh, en, estos, en estos digamos problemas de conducta, de los estilos Educativos ahí, eh, ahí influye la familia Y el, y el centro educativo mm, me imagino. Sí, cl claro que sí eh, Pero El primer modelo de aprendizaje Es, es la familia eh, Esto es un clásico Pero, pero realmente es muy importante eh, El modelo educativo Sobreprotector eh, No tiene límites Y por lo tanto puede generar ...niños con unas dificultades en cuanto... ...no saber lo que está bien o lo que está mal... ...el capricho, el querer las cosas ya... Uh -huh. ...el modelo educativo muy autoritario... ...puede hacer eh, niños sumisos pero también muy agresivos... ...el, el efecto contrario... ...el efecto contrario, ¿vale?... Eh, ...por lo tanto ese modelo habría que, que... ...¿cuál es el modelo?... ...pues un modelo más de estilo democrático... ...donde en función de la edad... Eh, al niño se le va bueno, pues, eh, poniendo unos límites, o bien, eh, de alguna forma, eh, colaborando, cooperando, eh, diciéndole que estos son los límites y estas son las consecuencias de, de pasarse ese límite. Hay profesores que también, también eh, recurren a un modelo más democrático, pero los límites tienen que estar. ...es fundamental. No es solo diálogo, también de vez en cuando hay que decir... ...bueno, ya, hasta claro. aquí. Eh, muchas veces confundimos el, el poner límites, el ser padres... ...con, bueno, es que es mi amigo. Mm, no, los es, hijos no en, son... es mi hijo. Es mi hijo. <risa> o mi hija. Y los papeles son distintos. ¿Y cómo relacionamos los, los problemas de conducta... Con, ...con el rendimiento escolar? Claro, un problema de conducta en el que, bueno... Mm, no, ...no tenga, claro, esa, esa dificultad, esa, esa atención, esa concentración... ...en el rendimiento escolar, probablemente, eh, bueno, pues tenga un déficit. Yo para mí el, el rendimiento escolar es un termómetro. Uh -huh. eh, hay chicos que van bien y de repente, puff, bajan. Ahí está pasando algo, siempre está pasando algo. Es decir, eh, no es normal que un chico de repente pegue un bajón nos está queriendo decir algo, por lo tanto, hay que estar muy atento a esos bajones que eh, aparecen en el rendimiento escolar y a veces, bueno, es que es vago, es que, bueno, es que, ojo, vamos a ver lo que está ocurriendo porque... Es fundamental la intervención eh, por parte de la familia y de la escuela. De... sí. Y al, y al mismo tiempo, si es posible, ¿no? sí, sí, decir, sí. sincronizado. ¿no? Eh, yo soy partidario de, en la intervención siempre de per, pedir permiso al adolescente. Estamos hablando de chicos <risa> donde, eh, bueno, pues ya tienen un criterio. Eh, hablas con chicos adolescentes, te cuentan a veces cosas íntimas, importantes, pero tu deber y además lógicamente debes, debes conocer también el punto de vista de la familia. Eh, yo siempre les pido permiso, mira, esto que me has contado está entre nosotros, pero me gustaría hablar con tus padres para, para ver qué es lo que piensan y tener también su punto de vista, ¿no? Pero mmm, dándole importancia a él, porque el hacer algo que no le comentas, eso también les produce una situación muy, muy crítica. Por ir terminando y resumiendo, si, si encontramos un comportamiento... Eh, en el que existe un desafío a la autoridad, eh, un episodio de agresividad, ya sea físico, o sea verbal, eh, perder la calma fácilmente, que el adolescente se moleste o enfade por cualquier cosa, que, que discutan por todo, que molesten, estamos evidentemente ante un, un problema de conducta. ¿no? Eh, efectivamente. Es decir, son, hay que estar atentos hay que a los estar signos. estar atentos a los signos y profundizar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? desde bueno problemas, eh, podemos decir, graves, imagínate, de drogas, que, que bueno, no, mi hijo no, pero ocurre, no vamos a, a, a taparnos los ojos, eh, situaciones en las que, eh, bueno, pues alcohol, malas compañías o... Eh, una situación emocionalmente muy grave en el que, en el que bueno, pues la familia ha tenido un conflicto, etc. O sea, que hay muchas causas y conviene profundizar y conocer esa situación, qué es lo que está ocurriendo. A veces es somatizar, es decir, el, es el iceberg, ¿no? se ve la parte de fuera que es el problema de conducta, pero por dentro realmente es muy importante. ¿Cuáles serían los tres o cuatro consejos fundamentales para... Bueno, los consejos fundamentales es diálogo con, con nuestros hijos, eh, conocerle, pero mm, no, eh, digamos, investigarle o no llamar eh, a un detective, entre comillas, uh -huh. es decir, mm, ver las redes sociales, pero verlas con él, uh -huh. es decir, estar atento a, a cómo se mueve, con quién, con quién va, eh, si es que ha ocurrido algo, eh, dialogar, dialogar, pactar, poner límites y que eh, nuestro hijo o nuestra hija pues eh, pactemos las consecuencias que puede tener pasar esos límites. Pues muchas gracias Antonio Lavanda. Un saludo, es un placer. Muchas gracias.